Hola, soy el gusto del futuro. Les vengo a decir dos cosas. La primera es que este nivel fue sugerido por Fred Hadwe. Un saludo. Y la segunda es que, por errores de configuración, este video, por la segunda parte del video, está grabada a 30 FPS. Así que, bueno, este. No puedo hacer nada ahora. Es algo que yo lo grabé. Así que, bueno, se le van a tener que bancar, perdón. Y, bueno, nada más que decir. Empezamos con este nivel que me gustó bastante. Que es bastante viejito, pero me gustó bastante.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 Lul. No sé cómo pasé fue la primera maldición. Puta madre. Nunca pierdo acá. ¡Ah! Por ponerme a hablar. Por ponerme a hablar en... Bueno, era una parte fácil. Pensaba que no iba a tener problemas. Puta. Mierda Uf. Eso fue rápido, de 46 fue Bien, bastante bien Bastante bien Lo más jodido de todo es la primera mitad Hasta, hasta que termine el UFO, ahí es el nivel es jodido A partir de ahí eh, se vuelve bastante fácil Y como vieron, este, no me tomó mucho tiempo Pasar el A pasar ese UFO Así que esto va a ser rapidito Bueno, eso quiero pensar Cago en las rampas invisibles. O sea, sé que me salvan la, la vida, pero aún así nunca me acuerdo de qué están y siempre me... me terminan cagando. No, no, mierda ah. Mierda, bueno Se me fue la posibilidad de bloqueo Bueno, para mí un 73, 100 es un bloqueo Sobre todo porque antes del 73, que me hizo? Un 31, o sea, está bastante bien Concha de tu hermana ¿Cómo odio ese UFO, bro En serio, ¿qué? La, eh, poner pads... Poner pads en un portal es una muy mala idea. Y peor de la manera en la que estás puesta en este nivel, porque prácticamente es azarosa la manera en la que salís. No la puedes predecir. O sea, la puedes predecir, pero. El tiempo que tarda hacer, hacer el, el cálculo para ver cómo voy a salir. Eh, no es lo suficientemente corto para. Para poder hacerlo mientras me aproximo al portal. Así que no, no tiene sentido poner pads en un, en un portal. No, no lo hagan, gente, por favor. Y, y esto lo digo porque, como este, aunque este nivel sea del 2016, antes de saber de qué año es este nivel, pero es antiguito. Este. Lo veo mucho en niveles recientes, de, de, o no, de gauntlets, o qué sé yo, o niveles de, con estrellas de ahora, incluso con Epic. Y es como que, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? ¡Ah, madre, ¡Otra vez! ¡En serio! ¿Por qué? <risa> ¡Otra vez! ¡Ese Paz ¡Que siempre me molesta! Sería mejor si no... Si no pusiera nada Que sería un poquito más molesto que Quizás al principio Pero... Con solo aprenderme La cantidad de crisis Que tengo que hacer después No es necesario Andar calculando antes En fin, no importa No me hace expresar No. Esa bola, eh, la verdad, me, me, me sorprendió nunca haber perdido ahí. Ya era ahora, ya me tocaba. Es que ya, ya me tocaba, ya me tocaba. Perder ahí, Es que, que sí, es que nunca faltan los falsos estúpidos. Bueno, es que esto no, eh, Diría que. O sea, estaba por decir que eso es algo que, que me pasa siempre, pero. No es como que nos pasa a todos, ¿no? Digo. <risa> es algo de que la acá, los falsos estúpidos. O sea, no, no sé si. Si no, si no tenés falsos estúpidos, no sos dayer ¡No! Nah, esto es el colmo, ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es el colmo. Tenía que aficionar en el final. Claro, como en Ditching Machine no perdí en el 97. Bueno, tenía que perder acá. De hecho, ¿cuándo fue la última vez que perdí en el, en el último obstáculo? Porque Windy Landscape tampoco. ¿Cuándo fue? ¿En Cataclysm? Bueno, los de Cataclysm que no muero en el final de un nivel. Acá tienen. Acá está Aunque tampoco reacciono mucho porque todo esto está yendo muy rápido. Así que solamente esto me lo pasa en nada. No es como en Cataclysm, evidentemente, son cosas muy distintas. Todo cerca. ¡Parrr! Ahí está. Ahí está. Al fin, boludo. 8.000 años para esto. Esta ¿eh? madre. Bueno, realmente no fue mucho tiempo, pero para lo que... Para la dificultad que es... Realmente... Eh, tendría que haberme costado muchísimo menos. Pero bueno. Ahí no, está, Teránima Real. Eh, un saludo a... ¿Cómo se llama? ¿Quién era el que me iba había... a...? Puta madre, me acabo olvidando Bueno, disculpame Disculpame, no, no es que te quiera menos Simplemente que bueno que, que, que estoy más dormido Que no sé qué Este... Vamos a darle like Vamos a darle... Yo creo que esto es medio un demon Siendo honesto, siendo justo, Siendo objetivos Para mí esto es un medio un demon Para otra gente esto será muy difícil Pero para mí eso es medio un demon Fue muy fácil Sobre todo por la segunda mitad Que está casi regalada Pero bueno Está bien Vamos a poner este... Este, no sé no sé qué este, no, no sé, Se si me están acabando la, la, las ideas Este, no sé eh, Listo, todo celeste Y bueno, nada no más que decir Espero que les haya gustado el video En cierta parte en la que pido likes No me sigan en mis redes sociales porque no tengo nada Este, y bueno Nos vemos en el próximo video, cuídense Chao